Vamos a desarrollar las actividades, las cuatro actividades interactivas del curso Gestión del Talento Humano, un encuentro con la ética en el contexto laboral e individual. Empezamos con la actividad interactiva 1, de la actividad de aprendizaje 1 o RAP 1, denominada Elementos del Clima Organizacional. Entonces vamos a relacionar cada uno de los conceptos con su respectiva definición. Vamos, empezamos con aspectos individuales de los empleados, actitud, perce percepción, valores y estrés que pueda sentir el empleado en la organización. Los procesos, no, los eh, equipos de trabajo corresponden a estructura, procesos, cohesión, normas y roles que juegan cada uno de los empleados. Interacciones corresponde a liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo. La estructura orgánica representa sus macros y microdimensiones. Por último, los procesos organizacionales, evaluación, sistema de remuneración, comunicación y el proceso de toma de decisiones. Vamos en verificar respuestas y terminamos esta actividad bastante rápida, sencilla. Cerramos.